también, <risa> no, sí es ¿no? sí. que acabamos de comer papitas, Las papitas muy ricas sí. la verdad, por cierto, caras, pero muy valieron la pena, hey, <risa> bebés allá en su casita, ya lo saben, atrás de sus pantallas ya lo saben, hola papá, ¿cómo estás? Ahora sí que caen, ahora no oh. te dejo en, no dejo en visto, hay otras ocasiones en que deja en visto a esa mujer, pero esta vez no, ¿cómo estás? Muy bien. Sí. Producción, ¿cómo estás por ahí? Bien, todo excelente, Está Muy bien. Maravilla. Qué bonita. Ah, <risa> <risa> Bueno, pues como ya aquí tenemos otra materia para ustedes, ¿a otra, ¿a otra estupidez más. ¿Otra? <risa> sí, porque es, si, si el de las vueltas fue estúpido, este va a este ser, más va a ser todavía más estúpido porque vamos a dar vueltas, pero eh, vamos a, cor a tratar de correr con dos bases de agua. Así es, exactamente. Entonces yo creo que va a ganar el que... El que... Tenga más, más, más, más uh, uh, agua, bueno, ¿no? Claro, ¿Vamos a hacer que... en tres rondas? ¿Tres rondas? Entonces, ¿cómo se llama el video? The Daisy Water Challenge. Ay, hashtag. Toma eso, Misty Challenge. English. Bueno, entonces ya lo dijo, entonces pues comencemos. Pues bueno, ya tenemos aquí nuestros vasos de agua. Cada quien tiene dos. Así que, ¿cuántas vueltas? Unas. ¿eh? 15. 15, unas 15. Porque la vez pasada fueron 10, creo. ¿no? Y no moría mucho. Okay, entonces vamos a hacerlo con 15 vueltas. Este tiene más de dos, que pero este también tiene más del mío. Ay. Sí, pues creo que estamos, ¿no? Creo que estamos igual, pero se ve como las ves. A ver, vamos a checar. Juez de línea. <risa> pues ay, se desventaja un poquito ese. Sí, ¿verdad? Sí, un poquito. A ver, este es mío. Ajá. Bueno, ahí se va, ¿eh? Y sí, ¿eh? Por por Por, por, ¿Por milímetros. Sí. <risa> por milímetros. ¿Milímetros? Ganaste. Por un milímetro ganaste. ¿eh? Segunda ronda, ¿no? Por eso. Una ronda. Pa. es sí. imposible de Pau, Imposible sí, sí, pues sí, sin duda amigo. eh, es posible no, ahí está, ahí está. Bueno, el vaso este de Oscar. Sí, bajó estaba, un poquito. Sí. Sí, super sí, ¿no? De hecho. Perdiste, ¡Perdiste, Oscar! ¿Perdiste? Sí. Ahorita sea. <risa> Ey. Ay, ching, ya no nos pagaron por esta. Ay, no, no, ¡Ah! Te moriste. <risa> ya levántate. Me voy a morir. A ver, la cuarta ronda que no teníamos planeada va a ser con producción. No Es cierto. Sí, es cierto. Dos, quince vueltas, ¿eh? Una, dos, tres. Se tienen que caer, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, pero... ¡Ahí está! ¡Sí! participar en esto. <risa> eh, gané. <risa> Creo que Ay, joder, vale. ahí estamos aquí. Creo que estos son míos Ay. y se me hace que yo gané. Sí, de hecho, eh. Esos sí, que Entonces yo perdí ¿eh? sí, por este. ¿eh? Bueno, sí, tú sí perdiste. Sí, de hecho. Bueno, Empatados. A ver. hay dos ganadores, dos ganadores Pero, nada. Más. A ver, espera. Es que no sé si el mío este está más lleno que el tuyo. Es por un milímetro, no, sí, por nada. Pero sí está casi igual. Pues bueno. Sí. Los ganadores. El empate. Empate, perfecto. ¿Perdedor? Bravo. Gracias, como siempre. Nada más por eso me traen para ser ridículo. <risa> para ver. Quiero perder. agradecer a la producción. A esta. producción Ahí está. Ahí está, Muchas gracias por esa colita hermosa. Tenía que grabar este momento. Avelina. Ya va, listo. Llámame. Qué bueno. La traición, hermano. Bueno, hasta aquí la dejamos con. Espero que les haya gustado. Ay, Hubo un empate. Eso es de tu altura. Ay, eso se de tu altura. Pero no de nivel bien, mamá. <risa> <risa> <risa> bueno, ok. jale, Bueno. Bueno, hasta aquí la dejamos, espero que les haya gustado, por favor aquí déjanos un, un like, un suscríbanse, compartan Suscríbanse, compa compartan, les dejamos por algún lado de la pantalla en nuestras redes sociales Uy, que se ah, es que hizo que se me lo... <risa> Sí, lo vi <risa> Si no, ¿qué lo que hacemos? Este, las redes asegurados. sociales de Avelina, bueno, su Instagram Bueno. Ah, de... no, Justo en el cuerpo, me acabo de enamorar de, de, de, de patita <risa> De la pata De la pata ya <risa> Por aquí van ¿no? a aparecer sus redes sociales de Avelina todos. Así, de todos, y pues, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Bye!